Comenzamos el ejercicio Cogemos aire subiendo las costillas Soltamos el aire bajando las costillas Y ahora sin aire Hacemos como si cogiéramos pero sin coger y metemos fuerte la tripa hacia adentro, abriendo costillas, y estamos cerrando fuerte el ano como si quisiéramos retener un gas. En este movimiento, lo que hemos hecho es elevar la vejiga, el útero y el recto. Aguantamos cómodamente, y cuando no podemos más, cogemos aire de nuevo, soltamos el aire. Y descansamos.